Hola a todos, eh, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Ángel González, soy el, el coordinador del equipo EscoCao y bueno, os doy la bienvenida a, esto, a este Café con Escolarium, esta, esta extraña sección <risa> dentro de nuestro plan formativo que la verdad que siendo las fechas que eran, que eran muy malas y que se estaba acabando ya prácticamente el año, dudamos incluso de si realizarlo, pero... La realidad es que vimos que a como salir había que hacerlo. Eh, antes que nada os quería comentar que esta sesión se está grabando, ¿vale? Es una sesión que se está grabando porque, bueno, luego suba a nuestro canal de YouTube para toda la gente pues, que, por ejemplo, la misma está en clase o que tiene otras obligaciones y no puede visualizarlo y que luego tiene curiosidad. Es bastante curioso, ¿no? <ríe> Esa curiosidad porque vemos que muchos de los vídeos que grabamos en el momento no tienen un alto número de, digamos, de asistentes, pero luego vemos los, las visualizaciones del vídeo en YouTube y son muy, muy grandes. Entonces, pues la verdad que es cuanto menos curioso, ¿no? Cómo está cambiando la forma de, de consumir, ¿no? Digamos, los, los materiales y todo en, en Internet, ¿no? Antes de nada, veo que hay un poco de ruido, así que os voy a pedir que si podemos silenciar los, los micrófonos. Si no, mi compañero Alejandro, que también está ahí por ahí, que creo que como es el creador del evento... También puede silenciar. <risa> pues sí, silencia. Mejor que mejor para que no haya problemas. Eh, básicamente, bueno, quería responder primero a tres preguntas. que es? ¿Quién soy yo? Que soy Ángel González. Soy el coordinador del equipo SCOCAO desde que arrancó el proyecto en el año 2013. Y bueno, para mí Escolario pues, fue una oportunidad de, de cambio de vida. ¿no? Yo vengo de la informática y la realidad es que cuando conocí un poco en... En detalle lo que era la educación, gracias a este proyecto, pues me enganchó tanto hasta el punto de que, bueno, pues algún día confío ser compañero de alguno de vosotros, porque hice el máster de formación del profesorado y, bueno, eh, me he dado cuenta que mi lugar está en las clases. ¿no? En cuanto dejé un poco los despachos ¿no? de la... y estuve más cerca de los centros educativos, pues pude descubrir directamente que mi lugar era, que, que lugar era el que yo quería ocupar en, en mi pequeña historia. Como veis, tenemos un chat, ¿no? Lo podemos utilizar. A mí pues, me gustaría que alguno de vosotros, pues bueno, al menos pusiera vuestro nombre, diréis las buenas tardes, así que si sí, podéis abrir el chat y responder un poco, eh, sobre todo, pues a lo mejor la primera y segunda pregunta, la tercera es un poco más etérea, pero si la queréis responder también, pues yo os animo ahí a que lo pongáis en el chat y aprendemos un poco para saber de dónde venís cada uno de, de vosotros, ¿vale? El chat, para quien no lo sepa, bueno, básicamente... Eh, está en la esquina superior derecha, ese botoncito del bocadillo, que ahí, al pulsarlo pues se despliega y se puede saber un poco, pues eh, se puede intercambiar opiniones en formato texto. Mira, lo que está Cristina Ralo, que además tuvimos ayer una videoconferencia por temas de soporte, desde Santa Marina, una persona muy, muy inquieta, la verdad. ¿Qué es para escolarium? Pues yo creo que el futuro, ¿no? porque es una persona... Que está justo ahora mismo eh, empezando a decidirse por el uso de la plataforma en una velocidad mmm, envidiable, la verdad, eh, Cristina, porque la verdad es que estás aprendiendo todo a una velocidad muy rápido. a Seila no lo dice, que es Seila el C. Hernando de Soto. Pues muy bien, Seila, bienvenida. También <risa> está en esta sesión mi compañero Alejandro, ¿no? que es una persona que conocéis del otro lado del teléfono, y no sé si tiene el micrófono activo, espero que sí, porque yo creo que sería bueno que Alejandro también se presentara un poco mientras los o sea, demás vais poniendo ahí en el chat quién sois. Sí, te... te estaba escuchando y, y entro en escena. Eh, bueno, como bien, yo soy Alejandro, soy parte de COCAO. Suelo estar detrás de, de las llamadas. También respondo a vuestros correos muchas veces y, y sobre todo en las redes sociales y en Telegram me veo muy activo. Eh, ¿cuánto, llevo, ¿Cuánto tiempo llevo trabajando en Escolario? Pues este año creo que hago seis años desde que arrancó el, casi, desde que arrancó el proyecto. Eh, y para mí Escolarium fue un motor eh, o una manera de, descubrir, de descubrir, descubrir la educación y la tecnología y sobre todo en mi región. Y ha servido un poco de inspiración como Ángel hasta, hasta el punto de llegar a hacer el máster de, de profesorado y yo soy especialista en FP. ¿vale? Y nada, eh, como bien dice Ángel, estos cafés eh, son formaciones un poco más informales, no tan estrictas, en el que escuchamos, intercambiamos opiniones. Y creo que estamos teniendo un poco un problemilla de, de conexión con tu voz, Alejandro, pero bueno, se ha entendido bien de que eres otro, una persona que eres docente, docente de vocación en la rama de FP, y bueno, ahora mismo eres una persona al otro lado de todo, eh, escolarium y, y que seguramente pues, la voz eh, la conoceréis incluso más que la mía, ¿no? porque es una de las personas que está ahí, al otro lado del teléfono. Mientras hablaba Alejandro, habéis dado las buenas tardes, gente como José Antonio, como Montaña, como Araceli, pero vuelvo las buenas tardes, ¿no? La verdad que es genial que estéis aquí. Mira, eh, de hecho Montaña dice directamente que estamos iniciando el conocimiento de escolar. Lo consideramos muy interesante. Pues que viene y José Antonio, por ejemplo, es del, y es Augustóbriga, que a lo mejor es un caso donde... Eh, ya está viendo, porque vamos, hay mucha gente que lo utiliza desde hace tiempo. <risa> Entonces, seguramente no sé cuál será tu situación, José Antonio, exactamente. Pero a lo mejor eres de esos docentes que ves a otros compañeros y, de alguna forma, pues también quieres eh, participar. Seáis de donde seáis, estéis en el momento que estéis. Eh, pues bueno, habéis venido aquí a este Café con Escolarium, que la idea un poco es, pues sobre todo, tocar algunos aspectos muy importantes que, la verdad, que no tienen encaje claro. Alejandro, por ejemplo, se ocupa mucho de la comunicación de Escolarium, todo lo que es la parte de las redes sociales. También está en la parte de formaciones, al igual que yo. Pero es que muchas veces hay muchos aspectos que hacemos dentro de la plataforma que realmente no vemos un encaje de cómo comunicarlos. No sabemos si un newsletter, si volver un post en, en Facebook. Eh, tampoco estamos muy seguros si crear una formación específica para ello. Así que, bueno, de una forma sobre todo distendida y cercana, pues nos gusta crear estas, estos eventos que sobre todo pues, a partir del arranque del próximo año, de 2021, eh, pues lo haremos de forma algo más regular. ¿no? También os enviamos un formulario en su momento ¿no? y hemos visto que algunos de vosotros habéis eh, contestado. Hemos tenido muchísimas respuestas, unas casi 40 respuestas, ¿no? que para poco tiempo que se envió, la verdad que es de agradecer. Y bueno, y la verdad que es que cada vez que vemos un formulario como ese, de donde lanzamos preguntas, vemos pues, la, la realidad de un refrán. ¿No? Hay un refrán que dice que cada maestro tiene su libro, ¿no? cada maestrillo tiene su librillo, y cuando mandamos un formulario de esta forma nos damos cuenta de que es una gran verdad. Porque vemos a gente pues, que directamente eh, estáis, entre comillas, arrancando y tenéis unas dudas de, a ver, ¿por dónde agarro yo esto? ¿no? ¿Por dónde me pongo? ¿no? Y otros que directamente ya estáis pidiendo nuevos eh, tipos de ejercicio para crear vuestros libros digitales. Yo creo que es vital en todo proceso de aprendizaje la conexión entre las personas que aprenden, ¿no? lo que sería la propia coevaluación. Y entre docentes a veces no ocurre. ¿no? Sí que es cierto que hay mucha formación. ¿no? Por ejemplo, está la formación que se hace a través de los CPRs, donde escolarín colaboramos, hacemos muchos cursos. Pero claro, si hacemos un curso de iniciación escolario, ya sabemos el perfil de profesor que nos vamos a encontrar en ese curso ¿no? habitualmente. Pero hay muchas voces que a lo mejor tienen más experiencia, que también son muy interesantes que se escuchen. ¿no? Entonces, bueno, en base a, la, a lo que habéis puesto en el formulario e ideas que ya de base queremos transmitir de una forma, pues sobre todo, distendida, ¿no? porque la idea sobre todo es eso, ¿no? que somos conscientes que cuesta. ¿no? A veces, ¿no? cuando lanzamos una comunicación, cuando hacemos una formación, todo lo que venga, entre comillas, de de la junta, ¿no? de que, que venga ¿no? de, de la parte institucional, ¿no? pues eh, le da un halo de seriedad, mmm, que bueno, que muy bueno, ¿no? es bueno que las cosas se tomen de forma seria, pero también es cierto de que no siempre esa seriedad es, es, es buena, ¿no? a veces hasta limita, no, a veces da hasta como un poco de, de miedo. Seguro que en vuestras clases os pasa, Estoy ¿no? seguro que tenéis todos, algún alumno, que a lo mejor esa seriedad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal y como plantea nuestro sistema educativo, ¿no? que son pues, una clase, X personas, etcétera, etcétera, eh, no son lo mejor para su potencial. ¿no? O sea, hay gente que es muy buena, pero como que en el engranaje en el que está, como que el potencial no lo puede del todo sacar. ¿no? Ahí está la labor del docente ¿no? para conseguirlo ¿no? y darle vueltas hasta que ese alumno pues, también pueda sacar lo mejor de él, independientemente del formato. ¿no? Pues esto es un poco la idea que nosotros queremos traer ¿no? a Escolario y, y al equipo Escocauen en particular, porque estamos aquí para ayudar y ayudarnos entre nosotros. ¿no? Entonces yo creo que es bueno, sobre todo, quitarle todo ese halo de seriedad y que veáis cosas útiles y cosas que en cualquier momento podéis agarrar para directamente pues poder mejorar lo que ya sabéis hacer. Porque la idea de todo esto de las TIC y todo esto de los proyectos no es más que eso, ¿no? Directamente, daros un set de herramientas para potenciar lo que mejor ya sabéis hacer. Y por eso, pues ahí, este pequeño índice de contenidos. El primero es la participación en Escolarium. Mucha gente tiene siempre muchas, muchas dudas de, bueno, pero ¿cómo me meto yo en Escolarium? ¿no? Parece como que hay que firmar con sangre un contrato, en muchos casos, no y directamente para que me dejen entrar, porque es como un club exclusivo. Pues nada más, lejos de la realidad. ¿no? La realidad es que cualquier docente, cualquier alumno, cualquier padre, madre de Extremadura, directamente si se mete en escolarium.educares.es, ya puede entrar directamente a lo que es el software de nuestra nuestro proyecto Escolario. Ya sabéis que aquí tenéis el botón de entrar y cuando veis el botón de entrar, si no hay nada escrito, por defecto lo que sale es esto. Usuario de rayuela, contraseña. Cualquiera que lance aquí su usuario de rayuela y su contraseña pues automáticamente ya entra y puede utilizar el software. No obstante, es importante hacer una pequeña diferenciación. Que una cosa es el software, o sea que digamos que está abierto para todo docente, todo alumno y hablo de docentes incluso también de concertados desde hace ya bastantes años, no solo docentes de, de la educación pública, eh, y todo alumno y toda familia pues puede directamente meter a su usuario y contraseña y ya directamente tiene un software, pues digamos, súper avanzado, para el cual Extremadura pues, tiene el uso y disfrute vitalicio, <ríe> por tanto, como quiera, y luego además que se va mejorando cada X tiempo. Pero bueno, la mayor duda no va en esa línea, ¿no? esto estoy más o menos todo el mundo lo controla y lo sabe. La duda va sobre el proyecto Escolarium, ¿no? Una cosa es el software y otra cosa es el proyecto. Para nosotros es muy, muy importante pues que toda persona que esté utilizando Escolarium, pues que no lo utilice como si fuera un francotirador perdido en la montaña, ¿no? O como un misionero perdido en un valle, ¿no? O perdido en el Tíbet, ¿no? La idea es que todo esto sea una utilización coordinada. Entonces, lo que siempre queremos es que todo centro o docente de forma individual, pues automáticamente esté de alguna forma registrado. ¿Para qué? Pues para que nosotros le podamos priorizar en la parte formativa, para que pueda pedir todo lo que quiera y, y tenga esa prioridad para poderlo tener. Entonces, es muy interesante eh, como actividad comprobar si el centro es ya parte del proyecto escolar. ¿no? Para eso, aquí he puesto un enlace que lo voy a agregar ahora mismo en el chat. Digamos que es como la página administrativa de escolario, ¿no? Donde está la parte más, eso, más administrativa. Si bajáis, aquí abajo en esta página, vais a encontrar un mapa. Este mapa está actualizado, ¿vale? Si vuestro centro no apareciera en el mapa, es que no estaba de alta en escolario. Por lo cual, lo ideal es que cuanto antes, pues, lo diréis de alta. Es un mapa que además podéis aquí ampliar directamente, buscarlo, buscar vuestra localidad, buscar el lugar... Y directamente vais a ver pues, que hay centros escolarium y luego lo que se llama grupos docentes. Son las dos modalidades de participación que además aquí de alguna forma se explican. ¿no? Un grupo docente básicamente es un docente, puede, puede ser hasta un grupo de uno, no tiene por qué ser un grupo. Acorda lo que dice la Real Academia de la Lengua, puede ser un grupo individual. Y digamos que es un docente que su centro no tiene una experiencia en la propia plataforma a día de hoy, pero él quiere utilizar el software y digamos que se une al proyecto. Y luego está la parte de centro, que digamos que son una serie de centros donde el número de docentes es suficientemente significativo. Hay un número como tal, porque cinco docentes en un CRA, por ejemplo, es muy significativo, pero en un instituto, en el centro de Badajoz, pues no tanto. ¿no? O sea que es más o menos acorde a la experiencia porcentual dentro del, dentro del centro, pues directamente ya pasa al, a lo que es centro escolario. Os animo ahora mismo a todos a que pulséis en el link que he puesto en el chat y que busquéis si vuestro centro está o no está, ¿vale? En el caso de que no estuviera, pues voy a poner otro link, porque lo ideal es que lo deis de alta, para que de alguna forma cuente. Es tan sencillo como seguir los pasos que vienen en este tutorial, que voy a poner también en el chat, y bueno, directamente a través de Rayuela, pues, os deis de alta como grupo docente. Muy importante comentar que la forma de expansión de Escolarium no es una forma de expansión jerárquica. ¿no? Sino que el objetivo es que todo docente, porque ya como, como, como ya he dicho, hay de docentes iguales, todo docente que llega aquí, aunque sea simplemente para conocer un poco el software y tenga la curiosidad de meterse, pues directamente se pueda dar de alta como grupo docente. Es decir, no es necesaria una aprobación de claustro ni nada parecido, ni que el director ponga un sello, ni nada. Vosotros os metéis con, con vuestro usuario de Rayuela y directamente en en Rayuela, que viene se explica en este formulario, que ya está puesto ahí en el chat, se explica los pasos para crear una solicitud. Una solicitud que, bueno, en muchos casos, eh, esa es experiencia real, arranca de forma individual. Directamente, un docente se apunta, él solo, en su centro. ¿Qué ocurre? Que cuando otro docente vaya a apuntarse, nosotros lo detectamos, si está en el mismo centro, y le solemos decir a ese docente, oye, mira, hay un compañero tuyo que se llama Tal, que ya se apuntó antes, ¿por qué no hablas con él? Y el grupo empieza a crearse. Ya son dos personas, luego tres personas, luego cuatro personas. Y así es un poco pues, la estrategia que trabajamos para que funcione. La idea es que toda persona que quiera utilizarlo esté eh, dada de alta. Entonces, no vamos a... Al principio no era así y, y había algunas situaciones pues, bastante ridículas. ¿no? O sea, centros que tenían tres o cuatro profesores trabajando en escolarium y el centro no estaba en escolarium, dado de alta. Y nos entregábamos un poco casi por llamadas informales que nos hacía ese profesorado. Pues eso que no tenía sentido ninguno, sino que todo tiene que crecer de otra forma más orgánica, directamente todo lo que quiera, sea de aquí de alta y hacia adelante. Ser un grupo docente la verdad que no conlleva nada prácticamente, ¿no? simplemente figuras, como quien dice, empiezas a utilizar el, lo que sería pues, todo lo que es el software y demás y a partir de ahí bueno pues nosotros te empezamos a mandar información, empezamos a trabajar de forma más coordinada y al final pues acaban creando más ideas de las que uno tenía previamente cuando da el paso, porque para eso estamos nosotros como Escocau, que es para ayudar. Sí que es cierto que pedimos un par de cositas, que es el proyecto. Cuando un docente escucha la palabra proyecto, se asusta y con razón, porque habitualmente, bajo la, tras la palabra proyecto, no suele haber algo sencillo. Suele haber algo bastante tedioso, que incluso, en muchos casos, suele incluir hasta normativa que tenemos que consultar antes de rellenarlo y bla, bla, bla. No es el caso. De hecho, deberíamos haberlo, a lo mejor, puesto otro nombre para quitar todo ese nombre, toda esa parafernalia. no Lo que hemos creado son... Uy, perdón, al rato no he ido un poco loco. Lo que hemos creado, básicamente, son dos formularios interactivos Bastante sencillos, donde lo que hace cada centro o grupo de docente, parte de un centro, es muy importante comentar que en un centro no puede haber dos grupos docentes, ¿vale? Se acaban, lo, los fusionamos en uno solo, ¿vale? Entonces, proyectos se hace solamente uno por centro, ¿no? Este sería, por ejemplo, el de centros escolarium. Voy a poner ahí en el chat también. Proyectos centros escolarium. Para que podáis echar un vistazo, podéis incluso hacer pruebas de rellenarlo, si no le dais a enviar... No hay problema. Y bueno, básicamente, pues pedimos eso. Una introducción, que es básicamente tener todos los datos controlados del centro. Ese yo es una pruebecilla para que lo veáis. Básicamente, el código del centro, el nombre del centro, algunas cosas diferentes. solemos pedir como las redes sociales del centro educativo, si tiene, para etiquetarle luego las redes sociales y hacer más esfuerzo de comunidad. También las redes sociales del coordinador, de escolarium en el centro, que sería, por ejemplo, en un grupo docente el que impulsa el grupo docente. Y bueno, y luego pues también les, les pedimos algunas cosillas <ríe> relacionadas con las necesidades eh, formativas y en qué asignatura se va a utilizar más o menos el colario. Esto básicamente es una información para que quede un poco reflejada en este formulario, se quede guardadita, es un formulario que se tarda en rellenar 15 minutos, no más. Y directamente pues lo que hacemos es tener una radiografía del centro, ¿no? De cómo es el centro, ¿no? <ríe> Directamente en el momento que ha arrancado el curso. Luego lo ideal es que cuando vaya esté el curso a punto de acabar, pues hagamos una revisión y veamos en qué se ha avanzado y en qué no. ¿Necesidad de formativa? Pues aquí, por ejemplo, pues le ofrecemos cursos de todo tipo. Es cocado la verdad que trabajamos para que todo docente sepa utilizar el software. Aquí no se mira nadie por encima del hombro ni nada parecido por no saber un aspecto TIC, sea el que sea. Hemos dado hasta charlas donde la parte inicial se basaba en cómo encender un ordenador. No hay problema ninguno, porque aquí no se pide a nadie un nivel antes de meterse en el proyecto. Aquí solo se piden las ganas. Es lo único que se pide. No hay que saber, ni no que se te tiene que dar bien. ¿no? O sea, muchas veces cuando se habla de la tecnología, en plan, es que yo esto no, digo, pero no sé, estoy cualquier cosa que no hayas aprendido. ¿no? Así, todo, lo que, todo lo que aprendas tiene un proceso, ¿no? Y esa gente que parece que ha nacido tocada con un dedo de que no van a saber hacer nada. Eh, de, de, es, es un error, ¿no? es, es un miedo que también ayudamos <ríe> incluso a, a romper. ¿no? Y bueno, pues básicamente eso pedimos eh, este proyecto. Mm, importante, si sois parte de un grupo docente o de un centro escolar y no habéis rellenado el proyecto, esta semana habréis recibido un correo electrónico. Entonces, eh, básicamente se os pide que, André que acabe este año 2020, pues lo rellenéis, porque es bueno tener esa radiografía, ¿vale? Muchos diréis, ojo, pero es que yo en el fondo estoy aquí solo, en mi centro, tampoco es para tanto. Da igual, pues lo pones en el proyecto, <risa> tal cual. Mira, estoy solo, <risa> ¿no? Y es bastante bueno tener esa imagen del centro, porque de alguna forma vamos a poner en papel, pues, la situación real que luego podremos, en un futuro entre ambos, eh, a analizar, ¿vale? Mira, Montaña dice, Montaña Padilla, yo lo he rellenado dos veces. Pues bueno, pues no pasa nada, Montaña. Pues si lo rellenas, tres. <risa> ¿vale? Ha habido gente que la ha rellenado varias veces, entonces lo que hemos hecho luego es un machi, ¿no? de respuestas, ¿no? La que estaba un poco más completa, pues la vamos rellenando y, y demás ¿no? O sea, que tampoco tengáis problemas. Tenéis dudas de... Muchas veces se tarda menos a veces en volver a hacer una tarea que en preguntar si ya está hecha, ¿no? Entonces, si tenéis dudas, pues la podéis poder... poder podéis volver a hacer sin problema. Voy a dejar ahí el proyecto del grupo docente pegado, el link. si pues lo, lo tenéis. Y bueno, luego pues también en estos cafés con Escolarium, y en base también a lo que habéis comentado, pues nos gusta comentar eh, a Francisco Santana. Yo lo mandaré después del café. Muy bien, Francisco. Es que es muy importante tener esa información, ¿no? Porque además, esto va a sorprender mucho, pero o a lo mejor no tanto. Una de las razones principales de que hagáis el proyecto es que nosotros sepamos vuestro correo electrónico. Eh, en Rayuela, los correos electrónicos son un caos. Eh, porque, claro, es un desarrollo que lleva muchos años eh, arriba, ¿no? Eh, funcionando, 14 años, me pareció leer hace poco. ¿no? 14 años funcionando, lleva Rayuela. Hace 14 años, tener correo electrónico no era como hoy. ¿no? Hoy, quien no tiene correo electrónico, prácticamente es como, yo qué sé, iba a, decir, iba a decir que no tiene buzón en casa, pero que yo creo que es hasta menos importante tener un buzón en casa para recibir correo, ¿no? Yo creo que el correo electrónico ya es más importante prácticamente para todo, ¿no? Y lo que ocurre es eso, pues que en Rayuela, pues al principio, cuando se creó este desarrollo, no era tan importante el correo electrónico, entonces no era un, no era un campo obligatorio. Entonces nos encontramos que muchas veces hay correos electrónicos que no están informados. Y en otros casos, el usuario, cuando se dio de alta en Rayuela, dio el correo electrónico que tenía entonces, y claro, luego lo, he luego lo he ido cambiando pero no actualizando en Rayuela pues nos pasa a veces eso, que no tenemos forma de mandaros una comunicación por correo electrónico y el proyecto es la mejor forma de que os metáis y pongáis el correo electrónico que de verdad consultáis ¿no? y, y ahí pues ya lo tenemos controlados y os podemos anunciar todo, nos da mucha rabia, ¿eh? porque a veces cuando hacemos un curso o cuando hacemos un evento o cualquier cosa y cuando pasa, recibimos un mensaje de jo, si lo hubiera sabido me hubiera apuntado, pero es que no lo sabía Da una frustración, <risa> pero descomunal. Así que, por eso, es muy importante que este proyecto lo hagáis. Haremos una segunda revisión en cuanto arranque el año y los que falten, pues igual, mandaremos un correo. Pero es que los que falten no tenemos el correo del, del coordinador, tenemos el correo del centro. Entonces, entonces, el centro esperamos que avise al coordinador, pero claro, ya estamos dependiendo de tercera persona Y, bueno, eh, cosas que quiero comentar hoy, oh, pues, bueno, tenemos nuevos tipos de actividad. Eso lo habéis comentado muchos. La herramienta de autor de Escolarium es lo que más gusta de la gente que se mete en Escolarium, eh, que es lo que suele diferenciarnos de otras plataformas. ¿Por qué? Porque un docente, además de poder utilizar una aula virtual o un sistema de videoconferencia, etcétera, etcétera, un docente puede directamente crear sus propios eh, contenidos en Escolarium, ¿vale? Eh, si os fijáis lo que he hecho metido en Google, lo he a, a hacer porque yo creo que es importante. Uy, está me Metéis, os metéis en, la, en Google y si ponéis YouTube Escolarium, Escolarium, el primer resultado es nuestro canal de YouTube. En 2013 arrancamos este proyecto y éramos pues presa de despacho, ¿no? <risa> Prácticamente, ¿no? Que lo he comentado un poco al principio. Pero nos dimos cuenta de que los manuales, por muy bonitos que los dejes, por mucho diseño que le metas, son bastante reacios de leer. Y más tal y como está cambiando el mundo. Algo que si en 2013 era ya verdad, pues en 2020 más aún. Entonces, desde hace ya unos años, y en gran parte pues, por ideas como la de mi compañero Alejandro, que hay un salto generacional y, y se nota, <ríe> aunque no sea muy grande, pues me va a decir, a decir que explicar en un, directamente las cosas en un... En un texto era complicado, que teníamos que dar el salto al vídeo. Y la verdad que desde entonces creamos este canal de YouTube, al cual os recomiendo que os suscribáis, aquí pulsáis el botón de suscribir y cada vez que haya un nuevo vídeo os va a llegar un mensaje, pues lo que hicimos fue pues, crear este canal de, de vídeos. Aquí pues, directamente pues, podéis encontrar todas las novedades que tenemos en Scolarium, ¿vale? Y bueno, una de las últimas es la transparencia de programación. ¿vale? Yo la voy a pinchar... Supongo que el vídeo se estará viendo, sí, creo que, lo, creo que se está viendo porque yo creo que es muy interesante que echéis un vistazo a la última novedad de ejercicios en el escolar en que ha habido. Voy a darle al play y lo vemos, son dos minutos de vídeo. Bueno, lo que estáis viendo, claro, mucha gente, bueno, esto, no, no todos tenemos la misma especialidad, tenemos diferentes especialidades. Pero bueno, la verdad que esta transparencia es muy interesante, de echar un vistazo, ¿no? porque esto es prácticamente entre comillas lo máximo que ahora mismo tenemos en, en Escolario. ¿no? Directamente siempre funcionamos a través de las sugerencias de que otros docentes, que docentes enviáis a nuestro servicio de atención, al EscoCao. O sea, directamente nos gusta saber cómo podríamos mejorar, la labor docente. no Hasta puntos, pues como este, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que en Extremadura va a ponerse, entre comillas, de moda, todo lo que es la parte de robótica educativa, ¿no? lo que es la introducción a la programación. Pues automáticamente lo vimos con el equipo técnico y encontramos, pues, una solución. Pudimos ver que otras herramientas que a día de hoy se estaban utilizando dentro de las aulas extremeñas, herramientas de, entre comillas, de su padre y de su madre, que muchas veces obligaba incluso a una cesión de protección de datos un tanto compleja, pues vimos que tecnológicamente no eran difíciles de poder utilizar directamente dentro de la plataforma escolar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues como novedad directa, se ha quedado una transparencia que a día de hoy permite programar por bloques. Para los que estéis ahora mismo en la llamada y no conozcáis la herramienta de autor de Escolario, puede llegar incluso esto un poco, entre comillas, a asustar, ¿no? Decir, wow, pero yo no quiero programar con mis alumnos. Yo con que hagan un test multirespuesta y una, un ejercicio de rellenar el, un hueco, dejar una palabra y que ellos tengan que escribir la palabra, me vale y me funciona. Pues más que perfecto, es que no hace falta más. De hecho, eso directamente... Es algo que ya incluye la propia herramienta de autor y es como lo más utilizado. Pero mostrando esto, pues queremos dar un ejemplo por lo de la última novedad que tenemos y también sobre todo lo bonito, que es una novedad que surge siempre de la necesidad de los eh, docentes en Extremadura. Bueno, y docentes, no solo docentes, usuarios en Extremadura. También alumnos, familias, toda sugerencia que nos llega al Escocau es la base para crear el proyecto. A mí eso, como amante de la tecnología, me encanta, ¿no? Porque cuántas veces, por ejemplo, nos bajamos una aplicación... No tiene por qué ser educativa y pensamos, jo, si esto funcionara de esta forma y no de esta otra, o si esto tuviera esta opción y no tuviera esta, me gustaría más, ¿no? Pues aunque son un poco utópico, esa utopía con escolarium se cumple, ¿no? Este es un proyecto propio de la Junta de Extremadura, entonces directamente todo lo que se sugiere se analiza y se pondrá en producción. Otro tema, por ejemplo, son las nuevas formaciones. Mucha gente que habéis rellenado el formulario me habéis, pre habéis preguntado por esto específicamente, ¿no? Sobre la parte de formación. Como diciendo, vale, es que mira, en mi centro ya hemos hecho la formación de iniciación escolario. Y bueno, he hecho también mis pinitos, entre comillas, con, con escolario. Y bueno, me di cuenta de que está muy bien, pero me gustaría vamos, aprender cosas un poco más avanzadas. Tenemos que reconocer que hasta este momento que ha llegado todo esto de la pandemia no hemos sentido esa necesidad. ¿no? Parecía que todos los docentes lo que querían, entre comillas, era dar el paso para únicamente conocer eh, lo que es la parte básica ¿no? de, de Escolarium. Pero por suerte, entre comillas, porque estamos hablando de una pandemia, ¿no? lo que ha hecho todo esto en gran parte pues, ha sido motivar y mucho ¿no? la... Que la gente, entre comillas, se ponga las, las pilas, ¿no? Voy a aquí una pestaña de unos cursos que a día de hoy se están realizando que se han realizado, bueno, termina el 18 de diciembre y han sido de forma, pues, un poco eh, experimental como, por ejemplo, la parte de recursos educativos abiertos, cómo conectar las herramientas de Google en Escolarium cómo crear lecciones flipped Classroom en, en Escolarium porque, bueno, he comentado la última transparencia que tenemos, que es la de programación que tiene una semana, ¿no? más o menos, sino que me corrija Alejandro. Pero eh, poco antes tenemos otra, bueno, ah, no, no es tampoco, han pasado tres meses, pasa el tiempo rápido, que es por ejemplo la de vídeo interactivo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que muchos docentes, al igual que nosotros, también se apoyaban en el vídeo para dar sus explicaciones, especialmente cuando tienen a los alumnos en casa. Pues bueno, creamos otro tipo de actividad que lo que te permite es pues, subir ese vídeo y luego además directamente meterle bueno, que son puntos de interrupción. Y, eh, digamos, pues esas pequeñas actividades en el momento que la reproducción del vídeo llega a, a un punto concreto, ¿vale? Otras, otra funcionalidad nueva, las rúbricas y las listas de cotejo. Pues hemos creado un curso para crear rúbricas y crear listas de cotejo en escolar Y luego también tenemos otro que es propiedad intelectual y protección de datos, porque, bueno, es un tema que todavía no preocupa lo suficiente, pero empieza a haber ya un run, -run por lo cuanto más se utilicen las plataformas digitales, pues más demanda, entre comillas, hay de este tipo de conocimiento. Estos cursos eh, se van a lanzar a partir de enero también a través de PCPRs, para que directamente habrá convocatorias y, pues, los podréis ver, ¿no? Y podréis ser parte de ellos. De hecho, algunos cursos van a incluir todo, como estamos trabajando ya en unos que incluya todo, o sea, todo lo que sea la parte avanzada. Así que, bueno, era, nos apetecía comentarlo aquí de forma un poco más distendida, en estos Cafés con Escolarium, que pronto, pues, habrá nuevas formaciones a las que os podéis sumar y ser eh, parte de ellas. Y luego, finalmente, he estado viendo bastantes preguntas en el formulario y me han gustado bastante que ponía más y más recursos para poder utilizar. ¿no? La que se quieren son recursos para poder utilizar en, en clase. ¿no? Pues directamente aquí lo voy a remitir a, de nuevo a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube hemos creado ahora recientemente un último vídeo, algo diferente, porque es algo más largo, donde hay unas entrevistas. Es este, en el que pone webinar, banco de recursos escolarios. De hecho, lo voy a compartir también en el chat, acabo de poner. Ese es el último link. Donde también pues, se cuentan un poco todos los recursos que a día de hoy hay en Escolario. Eso también fue otra de las cosas que impulsó el, digamos, la, el, el COVID, ¿no? Todo el, el cierre de clases ¿no? presenciales, básicamente. Y nos decidimos a crear nuestro propio banco de recursos. ¿Por qué? Porque está muy bien tener mucha información en Internet, pero al final... La clave está en utilizar esa información de forma conjunta, ¿no? todos esos recursos, toda esa información. ¿no? Entonces pues empezamos a crear nuestro banco de recursos. A día de hoy la verdad que está en un momento muy bueno y además no para de crecer, porque entre otras cosas está pues, todos los materiales relacionados con el proyecto CREA, ¿no? que crean otros docentes de Extremadura y que bueno, tienen un enfoque en metodologías ágiles también, por lo general. Y luego, además, que hasta se pueden buscar por competencia. No tenéis, no tenéis por qué buscarlo por asignatura o por nivel, que es un poco lo que estamos más acostumbrados. También, incluso, hasta por competencia. Y aquí son todos recursos, libres absolutamente, que podéis utilizar y trastear, pues, tanto, entre comillas, como queráis, ¿vale? Y, bueno, ya finalmente, pues nada, simplemente comentar que lo que no queremos es que esto sea flor de un día, sino que directamente nuestro contacto sea muy, muy habitual. La verdad que está mal que lo diga yo directamente, pero toda la gente que contacta mucho con el Escocau siempre tiene muy buenas palabras. ¿Y por qué? Porque de alguna forma acabamos haciendo equipo. ¿no? Y esa es un poco la idea también de crear estos eventos, ¿no? de que ese equipo pues, sea cada vez más fuerte. Yo os animo a que os metáis directamente en el canal de Telegram, también a que nos sigáis en nuestras redes sociales, especialmente YouTube, ¿no? porque tiene ese toque de mayor información, y que estemos por pues, alguna forma pues, todos conectados. También tenéis el apoyo de Escocau, que bueno, ese teléfono y el correo electrónico que tenéis que poner en el chat, seguramente los conoceréis. Y sobre todo lo que es muy importante recalcar es que no tenéis que llamar para cuando se rompa algo. ¿no? Yo por ejemplo, mi compañía telefónica solo la llamo cuando se me rompe algo, pero es muy importante tener en cuenta que el escocao no es un servicio al que llamar cuando se rompe algo. Ayer, por ejemplo, mira, tuve una reunión con Cristina que hoy está en esta llamada y Cristina no paraba de decirme ¡Ay, lo que te estoy molestando! ¡Ay, que lo siento por preguntar tanto! Es que no hay nada que sentir. <ríe> es que, es hecho, el día que dejéis de preguntar tanto, nuestra función tendría muy poco sentido. Y entonces, sería un por... eso, sí, eso sí que sería un problema, no preguntar mucho, <ríe> ¿vale? Así que la clave es un poco esa. Vosotros preguntar siempre porque aquí estamos para ayudar. Y lo que decía un poco hace un momento, que da mucha rabia donde hacemos cosas y la gente se entera tarde y no puede asistir. ¿no? Pues Igual rabia da cuando alguien quiere hacer algo, no nos lo cuenta y no le podemos ayudar. Así que eso todo. La idea es un poco eso. Que tengáis la idea que tengáis, ya buscaremos la forma. Nosotros nos encargamos de darle forma. Que necesitéis una formación en vuestro centro porque os apetece que vuestro claustro conozca más escolario, la hacemos sin problema que queréis crear un libro digital de una asignatura pero sentís que necesitáis un poco de ayuda. Pues bueno, aquí lo he pasado muy rápido, pero hay un programa específico dentro del trabajo que hacemos que es para mentorizar a gente en ese punto. Es decir, que directamente empecéis a crear el libro y nosotros os vamos ayudando poco a poco, vamos dando ideas y os vamos sugiriendo para que sea lo mejor posible. Aquí estamos para eso, para ayudar. Sí que es un poco utópico en este mundo que a veces no hay tanto apoyo. Eh, pero bueno nuestra filosofía del primer día siempre ha sido esa y la idea es que os podéis sumar y que nos tengáis para absolutamente todo lo que queráis y cuando queráis. Y bueno he soltado un rollo un poco más largo de lo que pensaba hacer la verdad así que yo creo que es el momento que si tenéis alguna pregunta alguna idea, alguna sugerencia la que sea y como sea es decir puede ser una pregunta diciendo ah, lo voy a preguntar ahora eh, es el momento y las podemos tratar. Además, también cabe comentar que estas preguntas ya, eh, ya quito la grabación, ¿vale? Así que las podéis poner por el chat o las podéis decir a viva voz, ¿vale? Así que para este tipo de preguntas ya no hay grabación, así que voy a detener ahora mismo la grabación.